Se está moviendo, explotó What the fuck What What the... Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Va a pegar para acá? Todo y voy a mandar saludos A todos los que comenten Es en 10 minutos, o sea ¿Qué vamos a hacer? Me meto una partida Me tiro por ahí por pico Polar, la gente va a estar Matando hasta que empiece a pasar algo Y no quiero que me maten nos metemos a la partida Y si veo que no está sucediendo nada Me salgo y rápido entro Miren, está vacío Skull Trooper Vamos a hacerlo Está pasando, está pasando gente ¿Todos dónde están? ¿Por qué en el lobby me sale que hay 97 personas y veo a 4? Creo que esto va a ser algo Epiquísimo Miren, ya nada más queda una flamita arriba no, Y no viene tanta gente acá Oh, se están matando Voy a aguantar aquí Hasta que se escuche que algo épico sucede A menos que un idiota de estos me explote todo Yo creo que... Por ahí me spoilearon un poquito de una tormenta de hielo A ver, la gente se tira Todo el mundo se tira aquí Creo que esta es la partida, eh Todo el mundo se tira Todo el mundo se tiró Vamos Vamos no quiero que me maten, por favor, por Dios Voy a esperar aquí en el cielo Miren, todo el mundo está esperando en el cielo Lo mismo Dos minutos Si llego a caer tengo que esconderme Porque seguramente van a estar matando ahí No, ahí hay gente ya todos juntos, parados ¡Hala chaval, eh! Aquí hay gente viendo Ah, pero un idiota matando con el avión Lo hacemos, me arriesgo, me arriesgaré a llegar aquí. No me maten, por favor. Yo solo vengo a ver el evento, amigos. No, ese me ya trae arma. Por si acaso, picaré un poquito. Ok, ok, ok. Hola Regina, hola Giovanni, hola Eddie, bienvenidos. Esto está un golpe nada más. Uh. Pues estoy muy nervioso, ¿eh? es mucha gente aquí. Es demasiada gente aquí. No, no, no, alguien ya aventó algo. Algún niño, no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver, queda un minuto o menos. No, no puede ser. Ya, se acabó, se acabó. Se quitó la flama. ¡Ay! Oh, mataron a ese pobre torpe. Sí, se está moviendo, explotó. What the fuck se quita gente What What the... Eh, eh, eh, ¿qué? ¿Va a pegar para acá? No, no, no ¿A quién vas, vas a pegar para acá? ¿En serio? Oh What the fuck? Mira la gente volando Se llenó de nieve Todo el mapa se cubrió <ríe> No, no, todavía no se maten Quétense, quétense. Ay, No me entra ninguna partida GG Vimos que todo el mapa se cubrió O sea, el, el rey helado Se convirtió como que En una tormenta de nieve Aventó, tiró un golpe Y todo se cubrió Todo el mapa de izquierda a derecha Se cubrió completamente de nieve ¿Se irá a quedar así todo el tiempo? O sea, ya el mapa será así de nieve hasta que termine la temporada, por lo menos. Ha llegado el invierno. El rey helado ha desatado su poder por el mapa de Battle Royale. Dad de salto. Dad el salto y enfrentaos a la tempestad de hielo. Desafíos de tormenta de hielo. Enfrente a la Legión helada y complete los desafíos para obtener el ala delta Spin Invernal. Y esto pues ya estaba, ¿verdad? El caos cavernícola. A ver, vamos a ver en desafíos. Tormenta de hielo. Mm, me gusta, me gusta. Tampoco es el la super wea pero me gusta. Es mucho, ¿eh? En 5 días se tiene que hacer esto. Nos da la skin de las armas y está la delta. ¿Habrá alguna otra cosa? No creo, ¿verdad? La tienda, pavos. Un nuevo baile. Horrible. Bajo el mar. Los pavos. Bueno. Hay zombies de hielo. Miren. El lobby. El lobby ahora todo es hielo pero rojo. ¿Qué es esto? Nos echaremos unas partidas corto y lo subo rápido a YouTube. Oh, miren los huevos de dragón. no es la forma Eso Estatuas de hielo No creerás lo que pasa Si vienes a esta parte del mapa ¿eh? What? ¿Eso acaba de salir de ahí o okay? qué? Oh, zombies de hielo Vaya, vaya, vaya Esto estaba en los archivos filtrados De reddit Eh. <risa> Le echaron ganas, pero como que les faltó un poquito más de epicidad, ¿no? Increíble, ni siquiera he desayunado por estar viendo todo esto. Estoy flipando en colorines, tío. ¿Y dan algo? Ah, pues al final sí vale la pena. Uy, no sé si dejar minis ahí, eh, pero bueno. Ahí bombato va enfrente con la niebla casi no se ve nada, ¿eh? Ok, sí, esta niebla está muy extrema. Es una tormenta De nieve No sé por dónde bajó ese mel Pero es que está muy oscuro todo esto Vamos a escalar sin hacer ruido, vamos a picar aquí Creo que por acá también puede haber otro Me vieron los zombies, fuck Bueno, de modo, vamos Por ahora no quiero matar zombies, tengo que llegar a zona primero Hola Boom Squad, hola Gino, Bienvenidos Uy, así como que los snipers van a estar un poquito débiles, eh. Oh, mira, ¿no? Ahí todavía hay alguien con el sniper. ¿Eh? ¿En serio? Mira, quedó ahí construido, pero ya no. Yo no quedé arriba Ah, son zombies Incredible, todo ese loot Que dejó ese zombie con casco de... De vaquero, eh. Ese zombie sí estaba jugoso. Okay. ¿Están pegando conmigo? No, ¿verdad?